Hola Melchor, ¿cómo está? ¿Melchor apoya la vacunación COVID? Obvio, siempre, siempre. A cuidarse en este tiempo que está jodido. ¿Gaspar o Baltasar, Que usted responda el nombre de... Gaspar. ¿Gaspar apoya la vacunación? Sí, por Vienen supuesto. Vienen los chicos, se sacan fotos y de paso se vacunan, es ¿eh? maravilloso. Claro, porque la salud es muy, es muy importante en esta vida. Y es mejor vacunarse y prevenir... Enfermedades con la vacuna. Me no queda, hay que tener miedo. Muy bien, me queda Baltasar. Bueno, además le están dando regalos. Qué buena barba, mago. Sí. ¿no Usted sí que tiene vocación de mago porque adentro debe hacer 50 grados. Aproximadamente, pero por los niños la sonrisa y como decían los reyes magos, Gaspar, Baltasar, eh, apostarle a la salud y cuidarlo entre todo y vacunarse. Importante vacunarse, ¿sí? Gracias, Así rey de mago, a los tres. ¿Por qué estamos haciendo este móvil? porque a partir del lunes se pueden colocar los refuerzos. Ya vamos a dar especificidad y tenemos una plaquita para compartir. Niños de 6 meses hasta 17 años, niños y adolescentes, refuerzos. Obviamente, si te falta alguna dosis es el momento. Arranco por Lourdes, me olvidé tu apellido, Lourdes. Lourdes Cortés, coordinadora de salud. Bueno, ¿sabés qué me llama? La atención no va a filmar a estos niños de terminación adelante, pero sí vamos a hablar de esto. Vienen chicos que no se han puesto ninguna dosis todavía. Así es, sí. Eh, en sí, este caso, estos casos, de que... Que papás con los chicos ya no se han colocado ninguna dosis. Bueno. ¿Por qué vienen a vacunarse? pues se quieren ir a Chile y necesitan el esquema completo. Es así. Lamentablemente es así. Es increíble, ¿no? Con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que se ha demostrado que las vacunas nos han sacado de esta pandemia y nos están sacando, que haya gente que no quiere vacunarse todavía. Tal cual. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Gobierno, la Municipalidad de Las Heras, hemos decidido... Eh, a través de la, del Intendente y la Secretaría de Gobierno, Yanina Ortiz, eh, tener el puesto de vacunación activo en permanentemente en la plaza, porque a veces la gente todavía le cuesta llegar al centro de salud. Entonces nosotros decidimos eh, venirnos a la plaza de, de lunes a viernes de 9 a 13 y, bueno, y seguir vacunando, que es tan importante. ¿Cualquier persona que venga acá de 9 a 13 se va a poder vacunar? cualquier persona de cualquier departamento. No necesito ser de la cero. No necesita. Ya vengo con vos, Cristian, vení que quiero ver una niña recién. Venga, venga, venga. Su nombre. Candela. Candela te ha quedado te la, <risa> la moderna, sí, la moderna. Preparate, cuarta. brava la moderna. ¿Te va a doler? No, te pueda, si sí, te va a doler el brazo y te puede dar fiebre, pero es muy buena. Bueno, no, ¿cuál sí. tenés? La cuarta. La cuarta, sí. 22 sí. años. Sí. Ya estás totalmente inmunizada. Sí, ¿Estás no me, me la iba a poner, pero como me voy de vacaciones, dije bueno. ¿A dónde te no vas, vas a Chile? A Mar del Plata. Bueno, pero sabes qué? está bien que tengas los anticuerpos altos, porque te, si te da, te va a dar muy livianito. ¿Ah, sí? Claro, te y puede dar. Sí, allá, así que sí. mientras más protección, yo digo mejor. Has hecho bien, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, sí, mira, tengo una abuela, vení. Hola abuela, ¿cómo estás? Su nombre. Batistelia. ¿Te has vacunado? ¿Tú eres quién? ¿De verdad? Uh, Genial, has venido a vacunarte. La cuarta llevo ya. Bueno, perfecto. Sí. Moderna, va a tener los anticuerpos bien altos. El niño que es de River lo vamos a saludar igual. Venga, su nombre. Dilan. Mirá lo que Gracias, Rey Mago. Gracias. ¿Te vacunaste? Sí. ¿Qué dosis te pusiste? ¿Te acordás la primera o la segunda? Sí. Bueno, digamos que es la segunda. Bueno, mejor. Después tenés que ponerte el otro refuerzo. Sí, esta es la tercera. Tercera, entonces está, está perfecto. Olvídate lo que te dije. Bueno, cierro con Cristian Castro. Vení, Cristian. Qué nombre. Imposible olvidarse. Claro, hay chicos que se están poniendo la segunda, que todavía no empiezan con el refuerzo, pero para los que más o menos lo tienen al día, a partir del lunes en toda la provincia tenemos refuerzo, o sea, tercera o cuarta para de seis meses hasta 17 años. Sí, de seis meses a dos años se coloca el primer refuerzo a partir del día lunes y de tres años a 17 ya comenzamos con el segundo refuerzo. Eso sería eh, cuarta vacuna. Sería la cuarta vacuna. Pero lo importante, para decírselo claro a los padres, yo por ejemplo tengo una de 4 y una de 17, hay que ponerse un refuerzo más si pasaron cuatro meses de la última. Exacto, los refuerzos siempre son a los cuatro meses de la última. Y estamos, bueno, estamos también colocando las vacunas a los adultos, estamos con la quinta dosis ya cuesta entender, ¿no?, que todavía haya gente que no complete su esquema de vacunación, como que si pasa el virus y si dejamos hablar en el noticiero dejan de vacunarse. Cuando volvemos a decir miren que hay mucho COVID, ahí la gente como que reacciona y se vacuna. Sí, sí, sí, incluso, bueno, en la semana siempre encontramos alguna persona que está con su primer dosis, sea adulto, sea niño, adolescente. Increíble, dos años después, dos años y medio después que estén con la primera dosis, no lo puedo creer, te juro. Exacto, generalmente vienen, manifiestan no quererse vacunar, pero lo hacen por un tema de querer viajar. Mira, bueno, por, de una forma u otra van a terminar todos pinchados. Exacto. ¿Qué estás poniendo? ¿Tenés Moderna? En este momento tenemos Moderna. Bueno, sí. digámosle a la gente que le va a doler el brazo, que le puede dar un poco de fiebre, pero que es una vacuna excelente en cuanto a, a lo que genera, lo que es esto del, del, del ARN mensajero, ¿no? de, claro, de cómo sí. funciona la vacuna, son vacunas que han demostrado una eficiencia muy alta. Exacto. Exacto, en este momento bueno estamos vacunando con Moderna, los síntomas son los mismos que en la mayoría de las vacunas, ¿sí? la pequeño malestar en el brazo, puede haber temperatura. De Depende de los no, cuerpos también. Eh, exacto, no a todos nos pasa y si llegáramos a tener algún síntoma, por ahí con un ibuprofeno podemos llegar a, a pasarlo bien. Mi amigo, muchas gracias. Cristian Castro, entonces, encargado de vacunación aquí en Plaza de las Heras. Bueno, en este caso es en la plaza, pero van a poder ir a todos los centros de salud. Lo están vacunando este hombre grandote. Miren qué brazo lindo. No me diga que le va a doler con ese brazo. No, no, no, no duele. No, no duele. No ¿Qué edad dolor. tenés vos? 30 años. ¿Por cuál va, Por la segunda. ¿La segunda la dosis segunda, recién? segunda, tranquilamente. Bueno, en buena hora que viniste y te lo pusiste porque te querés ir de viaje. Sí. ¿A Chile? Eh, vamos a ver para dónde vamos, pero hay que estar sí, con y las dos. Te faltan dos más todavía, pero venís bien con 30 años, bueno, sos joven. Bueno, panorama desde la Plaza de la Acera, Gracias, Reyes mago Mirá, claro, le están dando que dividir ¿qué le dan a los chicos? Son cuadernos, son cuadernos con... Cuadernos. Con tu... Cuadernos para colorear y golosinas. Genial iniciativa de la acera entonces, a vacunarse.